Aquí. <risa> Hola, yo soy Jabelonga y eso significa que debo vídeo, nuevo vídeo uh -huh, uh -huh. Hoy os traigo el último haul del año A ver, este es un haul bastante fail, ¿vale? Yo no sé en qué narices está mirando, pensando o okay, qué cuando compré varias cosas entonces esto es una maravilla, esto es un altavoz con bluetooth que tienes aquí Tiene para ponerle una tarjeta SD, el USB para cargarlo, para encenderlo y los auriculares Tiene una potencia mmm, que te cagas, lorito, te cagas Es una pasada, lo recomiendo un montón Os lo digo, es genial, ya veréis mi reacción Os lo voy a dejar chao Yo para que hice una mongola Azul precioso, por cierto Mare tuo riflesso, le luci dentro al porto sembravano lontane, ed io che mi sentivo felice di approdare, non mi cammino al volto, la barba mi cresceva, trascorsi giorni interi senza dire una parola, e quanto avrei voluto in quell'istante che ci auriculares que son así de un color un color rosa perlado muy muy bonito y a mí es que se me rompen en un plis sobre todo porque suelo perder la almohadilla y es que resulta que, te... ah mira te va con la casica y todo más gracioso que es bueno, esto yo lo llamo casa, que vienen con un montonazo de tamaños, tienes muy grande, pequeño y mediano pues yo necesito el pequeño porque se me va saliendo y aún así pues de vez en cuando este se me sale que bueno que son auriculares que están muy bien, que es baratos os dejaré todos los links en la cajita de información me compré esta funda de flamenco, que es preciosa, entonces como me gustó flamenco y, y, y tal, pues cogí esta, así súper bonita, además no podía elegir entre una u otra, es que mmm, yo no puedo elegir, si alguien puede elegir que me diga cuál le gusta más, la primera o la segunda. El estampado es muy bonito, el problema, es que ya vamos a empezar, Sí. Con los problemas, es que no sé si os fijáis bien, no termina de. de bueno, es que toda la pantalla es muy sucia. Y es que si os fijáis bien, a ver si esto quiere enfocar, claro, no termina de cerrar por aquí, no, no lo envuelve. Y eso me da mucho coraje. Sin embargo, aquí abajo sí que lo hace. Entonces era como, porque pues aquí arriba no y abajo sí. A lo mejor es esta, sin duda, pues es de grado de lila. Aquí transparente, es muy bonita. Y me gusta, pues, que tiene aquí los refuerzos... es que no... Solo me enfoca a mí. <risa> tiene aquí los refuerzos que me gustan un montón. Que en el antiguo móvil que yo tenía, eh, tenía un, un, un refuerzo mayor, la verdad. Pero bueno, ese está bastante bien. Y suelo llevarlo con este. Me compré este micrófono, que me parece una pasada. ¡Hola, mis merakis! Estoy probando el micrófono. ¡Hola, mis merakis Estoy probando... Y ahora sin micrófono Y ahora sin micrófono Recoge muchísimo más el sonido Y la verdad es que no le pongo ninguna pega a esto A ver, viene con el papelito este Que viene vacío Aquí super guay, me compré un micrófono. <risa> ¿Que se te engancha aquí a la ropa? Y tú bla pues bla, bla, bla, bla, aquí todo reportera, japilomba, chun, chun, chun. <risa> ya os contaré qué tal, ¿va? Qué guay, ¿eh? yo el micrófono me lo compré porque lo vi súper barato y dije, pues vamos a probar, yo que sé, nunca se sabe. Y sí, quiero que se oiga mejor o quiero grabar la, la voz de no lo veo bastante necesario. Otra cosa que me gusta un montón, que es esto que se lo vi a Almudena, miro. Yo sí que me acuerdo porque me deslumbro. Esto es también una pasada. Así que bueno, ya me he puesto las pilas, vamos a ver qué potencia tiene esto. Oh. Ojo, ojo! ¡Ojo, ojo! Se nota. ¡Hola! <risa> ¡Ay! Está muy guay. ¡Oh! Pues yo soy tu padre. <ríe> Qué gilipollas soy Dios. Ya, oh. Este palo de selfie. Que yo lo quería principalmente porque el que tenía yo no agarraba bien. Este por lo menos está genial en ese sentido. Eh, el problema. Sobre el botoncito que era la gracia de yo comprarme el palo selfie. Pero. Pero las pizzas no encajan, así que.. Bueno, pues fail número uno. Fail número dos. Bueno, ya sabéis que yo me compré, de hecho, en Aliexpress, bueno, me compré mi preciosa mmm, camarita. Yo siempre la tengo guardada, lo aquí. Y resulta que dije, bueno, pues para cuando me la lleva así tan normal, para no llevarla y que se me pueda caer o lo que sea, porque a mí me vino con el defecto de que el botoncito que tiene este de seguridad de aquí se salía y le tuve que poner un ficho. Y no me da ningún problema. Entonces dije, bueno, pues le compro un... ¿Una funda? ¡Claro! Pero es que creo que se nota perfectamente que algo te dice que no es la pieza tampoco que encaja con la cámara. No, no, sé. Sí. pues nada. <risa> fail número 2. El fail más tonto de todos. ¿Qué me hizo pensar que me vendría con el líquido? <risa> esto pues es un dispensador de esto pues es para quitarte la pintura de las uñas, con pues un algodón le haces pum pum y sale de ahí el líquido yendo aquí va con el líquido para quitar la pintura de uñas de las dejeitas un fallo pero que okay, ya no tenía que ver conmigo, este sujetador de aquí se pega es de aquí, es la talla C a mí se me caía constantemente pero constantemente, y era como, pero por Dios no lo entiendo y nada, pues igual que me lo puse igual que me lo a todo por culo me lo pondré con una bueno, o si sea, alguna vez voy embutida en mi vida, que no es el caso creo que se nota <ríe> pues me lo podré poner compré, pues, los pinta uñas para hacerme las uñas de gel y pues eso, de ahí... Eh... Quita de te dejen. bueno, he de deciros que eh, los colores son muy bonitos tengo pues un negro, un blanco y un rosa, Son preciosos, pues, perfecto. Sí. luego tengo la base y el top están bien, pero hay un problema y el problema es que no sé cuál es el problema no sé si es que la marca Cats no es muy bueno porque o la... <risa> Hola, la máquina de las uñas no vale una mierda ¿verdad? A ver, esto no tiene que hacer nada Simplemente dar calor, que se te sequen las uñas antes El problema Es que mmm, La primera vez que me lo hice se me quedó bien Se lo hice a mi madre Se le quedó bien Ah, por cierto, el truco Tienes que echar súper mega ultra poco Porque yo me lo eché la primera vez y me pegué Me pegué este dedo, que fue el primer dedo que usé Luego se lo puse a mi madre eh, No te puedes mover Tienes que dejar la mano quietecita todo el rato que te dice el, el, el pintado de uñas que tienes que estarte quieta Porque si lo mueves lo que hace es que se te corre Porque es muy, muy, muy líquido Y luego que no puedes estar toqueteándolo Porque a mí me puse mi amiga y estuvo tocándolo para poder cuando se secaba Y eso también lo que hace es que te jodas la pintura de uñas Y además que se te mueva y te pegues los dedos Después por el, el final de la uña se levanta No, te, no, no terminado de hacerse Entonces eh, perfectamente se te puede levantar Y se te va más rápido claramente pero a lo mejor las otras se te quedan intactas, ya os digo que no sé qué es, que en algunas me pasa y no en todas, y yo me lo suelo quitar con esto, con un palillo de naranjo, pues lo metes, lo levantas y te lo quitas fácilmente, no me hace daño en las uñas, pero ya os digo que no me dura tanto, la primera vez que lo usé me duraron como 8 días intactas, pero la segunda, a mi madre se lo hizo y por fregar no le duraron nada, no lo hicimos mi amiga y yo, ¿Y qué pasó? Ah, pues entonces lo he hecho cuatro veces Y a mi amiga no le duró un peo Y a mí me duró un pelín más No sé qué es, no sabré deciros sea, entonces esta incertidumbre <risa> No sé Es que ya os digo que es una putada Porque yo me fijo un montón Es que veo las valoraciones, cómo le queda a la gente Con la foto, todo Y luego, no sé qué es Pues te chincha que de acto Pero si yo me está fijando Que es lo que me jode, que me está fijando y luego me fijo y veo otro título diferente al que yo leí porque vamos, creo que ponía Xiaomi no sé qué y yo no tengo un Xiaomi, con lo cual, ¿por qué me voy a comprar un Xiaomi? una funda de Xiaomi para la cámara del agua si no tengo... coherentemente yo, ¿para qué? en fin deciros que este maquillaje lo voy a subir primero a Instagram si veo que os gusta por ahí y tal pues lo subo entero bien para que veáis los pasos perfectamente porque allí ya sabéis que es un minuto, pues lo subiré aquí a Youtube eh, qué más cosas que nadie os he echado de menos y me ha gustado un montón pero os deseo una feliz Navidad un feliz año nuevo Mando Muchísimos besos, espero veros pronto Muchísimas gracias por el apoyo De este año, os quiero un montón Hice una encuesta en Instagram En el cual me dijisteis que queréis varios vídeos A la semana, así que nos veremos pronto No sé cuándo, así que Mientras tanto ya hasta entonces Lo más, más, más, más Más importante de todo Happy longuízate.